¿Qué es el amor? ¿Por qué amamos si es tan doloroso? ¿Qué hay en el amor que nos lleva a sentir una de las alegrías más profundas y más intensas de la vida? Uno de los libros que puede ayudarnos a desentrañar las cosas que hay en torno al amor es Metafísica del Amor, escrito por Schopenhauer. Bien, Schopenhauer empieza su libro con varias citas de filósofos. Una de las más interesantes es la cita que pone de Baruch Espinosa la pone porque es una cita muy sencilla para Espinosa el amor es un cosquilleo acompañado por la idea de una causa externa así de sencillo los que conocemos algo de la filosofía de Espinosa sabemos que es una de las reflexiones más logradas y de los sistemas más cerrados filosóficamente, entonces es extraño que un filósofo como Spinoza dé una definición tan sencilla del amor. Si ustedes quieren que yo hable un poco sobre este filósofo y algo de su obra, por favor, dejar en los comentarios. Después de que Schopenhauer hace algunas menciones de Spinoza y de otros filósofos, inclusive de otros escritores como Shakespeare, la idea central de Schopenhauer es que el gran drama personal del amor tiene como fin procrear. No solo se trata de una persona que crea tal como Darwin, que la naturaleza es fría y sin sentimientos, para él es algo más complicado. Hay una unión entre sociedad, personas, arte, belleza y deseo, entonces es complicado. Para Schopenhauer lo importante del amor es el futuro de la humanidad, en el amor no importa el individuo, no importa los traumas individuales que se viven y no importa el dolor individual, lo que importa es la raza humana, lo que importa es la voluntad de vivir. Esta es una idea central en el pensamiento de Schopenhauer. Estas ideas de Schopenhauer chocan con las ideas románticas. Ante la visión de Schopenhauer, eh, no importan los sentimientos, no importa la ternura, no importa la amistad. Para Schopenhauer el egoísmo es lo único que explica los actos humanos. Schopenhauer en este ensayo de Metafísica del amor nos va diciendo que cuando el hombre cree obedecer sus deseos, en realidad está obedeciendo a la naturaleza. La voluntad del hombre parece trabajar de forma individual, pero ella trabaja en pos de la especie, en especial el amor. Cuando una persona parece que está enamorada de otra persona, en realidad es la fuerza del amor que se manifiesta a través de estos individuos para que ellos sientan atracción. Pero no son ellos los que deciden, es el amor, es la metafísica, algo más allá de la física lo que está decidiendo que ellos deben de sentir esta atracción entre ellos, pero no son ellos es algo más allá de ellos. Debo decirles algo referente a la filosofía de Schopenhauer. Las ideas de Schopenhauer son duras. Yo creo que dentro de la historia de la filosofía, las ideas schopenhauerianas son bastante frías y el egoísmo es una parte medular de las ideas de Schopenhauer. Entonces, muchas ideas religiosas, muchas ideas cristianas donde se trata, de liberarte del egoísmo, en Schopenhauer es lo contrario. El egoísmo es algo fundamentado y es algo contra lo que no se puede luchar y más bien el egoísmo es la explicación de muchos actos humanos si no es que de todo acto humano. Entonces es anticristiano. De todas formas vale la pena conocer algo de sus ideas aunque no necesariamente hay que estar de acuerdo con Schopenhauer pero sí hay que conocerlo porque... A raíz de Schopenhauer pues viene la filosofía de Nietzsche y a raíz de la filosofía de Nietzsche pues llegan fenómenos sociales o fenómenos increíbles como Hitler. Todo esto está vinculado. Y atrás de Schopenhauer hay otros escritores como Goethe o Goethe, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, les voy comentando. En la metafísica del amor Schopenhauer nos llega a decir que la ley de la naturaleza se expresa en los individuos de la forma más cruel. ¿A qué se refiere con esto? Pues se refiere a que muchas veces vemos manifestaciones de amor que terminan siendo matrimonios insensatos o relaciones ruinosas o en el desorden ante actos criminales o vemos que manifestaciones de amor terminan en adulterios e inclusive, esto puede ser escandaloso, pero así está escrito que manifestaciones de amor pueden verse hechas en violaciones Claro, por favor yo sé que ahorita estos temas son súper delicados, sin embargo, bueno, es un texto antiguo, tendrá aproximadamente más de 100 años. Lo que sigue eh, en torno a sus reflexiones de, del amor es cuando comenta la siguiente fase del amor. La primera fase del amor es la atracción casi vehemente, donde se pierde la cabeza. Y el segundo momento después de este enamoramiento desbordante es cuando... Te desilusionas. Una vez que tienes lo que has querido, pierdes el interés. Esto es clásico de un ser humano. El amor, una vez que satisface su deseo, se desencanta. Cuando se satisface la pasión, los amantes sufren un desengaño. Claro que el desengaño individual no es importante para el amor. Si después de la pulsión intensa de amar a alguien, sufres después un desencanto... Eso no es importante para el amor. De hecho, si consideramos la pequeñez del dolor individual, es cuando se pueden escribir cosas como las que escribe Schopenhauer eh, y nada más dice que el único que siente dolores infinitos es, el, es la especie. La única que siente la insatisfacción real es la naturaleza. La naturaleza es quien verdaderamente siente los dolores. La naturaleza es quien verdaderamente siente el dolor sublime y la insatisfacción real. Los individuos no lo estamos sintiendo. Es ella quien lo siente. Hay un pequeño párrafo que nos puede ayudar a entender a qué se está refiriendo Schopenhauer. Está en la página 38, dice Si la pérdida de la mujer amada, sea por obra de un rival o por la de la muerte, causa al amante apasionado un dolor que excede a todos los demás. Es precisamente porque este dolor es de una naturaleza trascendente y no le hiere solo como individuo, sino en su especie a eterna, en la vida de especie cuya voluntad especial estaba encargado de realizar. Bueno, otra forma de resumir esto es decir que somos esclavos de la naturaleza. Hacemos lo que la naturaleza necesita que hagamos. Y el amor es un pretexto para su cometido, su cometido eterno, más allá de nosotros. El amor es irracional, el amor es incontrolable. Uh, les voy diciendo que Schopenhauer no es solamente un hombre amargado y cruel, es una persona que ha analizado la naturaleza, ha analizado los deseos humanos y ha creado un criterio metafísico. Y en base a su modelo de metafísica, en base a lo que cree que es la realidad, es cuando empieza a construir un sistema ético. Pero bueno, esto es complejo. Podemos nada más para cerrar esto ir diciendo que dentro de la idea del amor está la idea de la vida, de la muerte, la idea del deseo, la idea de la naturaleza y dentro de todo ello el gran sostén de su pensamiento que es la voluntad de poder. Yo sospecho que Schopenhauer toma la idea de voluntad de poder, de Goethe o Goethe, como ustedes quieran decirle, la idea de voluntad de poder es, un, es solo pensar que hay una fuerza más allá, es una fuerza metafísica con la aspiración de vivir y de durar. Entonces, bueno, no vamos a entrar en esto, vamos a mantener el video sencillo, vamos a dejar hasta aquí el video, dejando esta idea sencilla, estas reflexiones sencillas en torno al amor, estas son las ideas que Schopenhauer ha puesto en su libro Metafísica del Amor. Podemos seguir hablando de Schopenhauer, podemos tocar otros temas de Schopenhauer, pero para no hacer complicado este video, vamos a dejar hasta aquí el video, dejando esta idea sencilla. Si quieres reflexionar un poco más referente a lo que significa el amor, tengo otro video, es de Carl Jung, en este video Carl Jung da sus opiniones referentes al amor Lo voy a poner aquí para que accedas a él va. También dejo el link del video de Carl Jung en la descripción del video No olvides comentar Si te gustó este video por favor dale manita arriba y suscríbete al canal